Bueno, mi nombre es Gabriel Vanegas, hago parte de una gran familia que empezó con una pequeña idea que es el encuentro Minca Lab. Minca significa trabajo colaborativo y lab laboratorio. Es una especie de laboratorio rural, eh, colaborativo, donde invitamos a diferentes personajes de todas, las, de todas las áreas, de saberes, de expresiones, de sabores, colores, para que intercambien conocimiento todos alrededor del buen vivir, que se puede decir. Eh, este proyecto empezó pues, como una idea, pues, con, con como les cuento, un equipo pues, bastante transdisciplinario, eh, buscando ofrecer un espacio de intercambio de saberes entre iguales, un espacio también intercultural y transcultural, ya que creemos que las problemáticas que vivimos actualmente son que son tan complejas, no se puede solucionar desde una sola mirada. Entonces, sí, también creemos que este espacio se debía abrir también para crear redes y coser un tejido eh, para que esas personas que están trabajando tan aisladamente se encontraran, se encuentren y puedan apoyarse en ese proceso tan difícil, ¿no? en el cual nos encontramos. Hola. Mi nombre es Candelaria González Polo. Eh, gracias por invitarme a Mincalab. Ahora pertenezco a la comunidad Mincalab. Eh, yo soy mexicana, trabajo como profesora, soy formadora de docentes y actualmente desempeño un proyecto con niños de educación básica primaria sobre parte de lo que es la educación alternativa y en específico en el área de matemáticas. Hola, soy Sebastián Morales. Vengo de parte de Tricilab, un colectivo de Medellín con el cual hacemos comunicación alternativa, procesos de gestión comunitaria, eh, audiovisual, teatro, música, pintura, todas las artes unidas. También tenemos de, de nuestro lado el trabajo ambiental. Bueno, me llamo Ricardo García Ayala, pertenezco como a las veredas del sur de Santa Rosa de Cabal, eh, tenemos ya siete generaciones de vivir en el territorio y pues eh, lo que hago es, eh, soy campesino de, de la región y, y, y es cuidar semillas, es, eh, hace ya más de 20 años que comenzamos un trabajo de agroecología y después ya nos convertimos en custodios de semillas y, y realmente ha sido un trabajo muy importante, muy bonito. Al comienzo uno piensa que está solo, pero después cuando llegan más y cuando ya nos en los encuentros nos reunimos, pues nos damos cuenta de que cada vez somos más personas que estamos haciendo el mismo trabajo. Bueno, manejamos 300, 400 variedades de semillas más o menos en el territorio. Y sentimos que ha sido un trabajo muy importante porque fuera de que tenemos el alimento, eh, la familia también, digamos, tiene otras formas de ver ya la vida, el mundo también. Entonces siento que es como una unificación que se da también para comprender que, que dentro del trabajo que estamos y los propósitos que tenemos, es un, es un conjunto ¿no? entre todos también. Es como la red que se ha creado también para para crecer, digamos. Si todos luchamos por el alimento y lo tenemos, pues ya lo demás es crecimiento. Lo demás ya es formas que tenemos de, de crear también. Nosotros estamos, digamos, eh, trabajando mucho con la ancestralidad, con los abuelos, con las abuelas, con los mamos, con los taitas, y sentimos que el origen es muy importante en este tiempo recuperarlo. ¿no? Recuperar el origen y recuperar la memoria que nos había perdido pero que ahorita ya ese conjunto de cosas se está unificando para que las personas comiencen ya a caminar ya de una manera diferente y comiencen a tener una relación mucho más profunda con lo que representa la madre territorio. bueno, hola, yo soy Juan Andrés Jaramillo, hago parte de Platoedro. Pues nosotros ahí en Platoedro nos dedicamos eh, como a la exploración de la cultura, el arte, la tecnología. Eh, y acá en Minkalab estamos como... Esta es la segunda vez que Platoedro participa en el Minkalab, Y en esta ocasión venimos con la propuesta de la Hacker School. Que es una propuesta ahí donde, a, a, donde involucramos la materia electrónica y lo, lo, lo, lo asumimos desde la soberanía tecnológica y pues estamos acá replicando ese proceso que se tuvo el año pasado en Platoedro, compartiéndolo con todas las personas de acá del Mincalap eh, Bueno y Mincalap para nosotros significa como un espacio más para oxigenar todo el conocimiento que se tiene de platoero reconocer esas nuevas miradas que para nosotros son nuevas, pero que están acá en la Tierra de hace muchos años, las miradas de los ancestros. Y nada, es un espacio para compartir, conocer y generar como también este, este, estos nodos de red. Sí, sí, uno, dos, tres, cuatro, prueba de sonido. Hola, soy Vanessa Gox y Míncala para mí es un, una, uno de los primeros laboratorios que se está haciendo en el en el campo, ¿no? en, en Colombia, eso es muy interesante como el hecho de que sucedan en el, en, la, en el campo y no en la ciudad y yo lo veo como un sitio de encuentro para que las personas que estemos buscando alternativas de, de vida eh, fuera de las ciudades nos reunamos como un punto de reunión para nosotros donde podamos compartir conocimientos. Juliana Jiménez, eh, estoy en Inca Lab porque vengo desarrollando un trabajo con varias personas de Culinaria Viva, que básicamente pues lo que buscamos todos es estar bien, ¿cierto? Eh, básicamente así como rápido, la, la culinaria viva es aprovechar lo que la naturaleza nos da, así más puro, más vital, que son las verduras, las frutas frescas y bien cultivadas y las semillas germinadas, como germinados cuando les sale la primera raízita o como brotes, que es cuando les salen las dos primeras hojas y en ese momento ellas están llenas de vida, acaban como de romper el umbral de nacimiento y, y es el mejor alimento que un ser humano puede consumir y bueno y por qué hacerlo? Pues yo creo que hay muchos medios como de trabajo de reconectarse con la tierra y esta es como una herramienta así bacana porque digamos que no entras directamente a um, como un trabajo espiritual así muy riguroso sino que simplemente pues ya empiezas a entender que eh, la tierra que consume la semilla es la tierra que, que al final vas a consumir tú entonces quieres que sea buena tierra y cuidas la tierra y así con el agua y así con el aire me llamo Guillermo Castaño, de los Castaños de Pereira y los Arciles de Manizales. <risa> eh, hago parte de una propuesta ambiental desde hace algunos años y fundamentalmente es una propuesta de, de defensa de la vida. ¿no? Eh, hemos eh, pues, transitado por la lucha ambiental con, al lado de de compañeros que han hecho muchos aportes, entre ellos campesinos, pueblos originarios y me parece muy valioso el encuentro que se está dando en la medida que, que estos encuentros son encuentros por la vida ¿no? existe una una civilización de la muerte llamémosla así abiertamente es la civilización de, de magnificar la mercancía devolver la mercancía y el mercado su Dios principal y existimos otros luchadores por la vida, unos los que consideramos que más importante que, que la mercancía y el mercado están los pueblos y las vidas. ¿no? Entonces, este tipo de encuentros lo que permiten es, es estar cerca de los que creemos y queremos la vida. ¿no? En este mismo instante, tal vez estemos viviendo la desaparición de especies, de microorganismos que ni siquiera tuvimos la posibilidad de conocer y ya están desapareciendo. También me parece monstruoso que, que no pensemos en cómo el planeta Tierra alberga mil millones de seres, y de esos 7.000 millones de seres, 8 o 10 familias eh, tienen el control del 80% de los bienes que podrían hacer felices a, a esos 7.000 millones, ¿no es cierto? Hoy en día yo creo que, que, que los jóvenes de, de, de este momento, eh, pues no, no estoy diciendo como una, como un apostolado, sino como una razón de vida, es decirle sí a la vida y no a las políticas de muerte, no a las políticas de, de, de la no esperanza.